Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel. Vuestro canal de toxicidad eh, 100% vegetal, 100% natural, recogido de los mejores campos de Twitter. Señores, grano a grano. Grano a grano. sin, sin El mejor. Bueno. No más aparte, eh, vamos con el sorteo para ya, o sea, para ya que estáis viendo el, el de tres meses de Game Pass para tu consola. Vale, aquí, aquí no es un de esto, aquí tengo el el premio y tal. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Bueno, lo único que hay que hacer es suscribirse, darle a like y comentar qué es lo que más odiáis de PlayStation. Fácil, ¿verdad? Fácil. Tenéis que suscribiros, darle a like, compartir y decir qué es lo que más detestáis de Playstation de Sony y de sus juegos nada más amigos hay gente que, que dirá que esto es guerra de consolas presumiblemente la gente que siempre está dentro de la guerra de consolas así que como yo no soy de los de poner la otra mejilla y nunca lo he sido por eso este canal existe y otros muchos más eh, pues le devuelvo el guante a todos esos y a todas esas niñas y niños, ratas que van por ahí insultando y acosando a las personas de otra manera este canal nunca hubiera nacido pero por suerte de la, de la vida, pues mira, aquí estamos y seguimos estando, y seguimos estando y seguimos compartiendo lo que nos da la gana y hablando de las noticias tanto de Microsoft como de como de Sony o como de Nintendo, por supuesto y vamos a seguir hablando de ello suscribirse, darle a like, compartirlo y decir qué es lo que más detestáis detestáis, lo que más odiáis lo que menos os gusta de Playstation y nada más el día 4 se ganará la originalidad también ¿eh? la originalidad puntúa pero por supuesto que sea verídico no me vale decir que que no sé cosas que no sean verdad cosas como yo que sé como como que los discos se, se funden y se al sol o una tontería así, no, no, tiene es que ser una cosa, pues anda, que no, anda que no tiene cosas malas como para decirlas y, y recalcarlas, por eso os invito a que seáis imaginativos en la respuesta, pero que, hombre, pero que seáis por lo menos os atengáis a la verdad, a la realidad. Que ya la realidad ya bastante, ya bastante tiene. Y nada más. Y yo creo que... Bueno, importante. Realmente que nos vamos a perder aquí entre una cosa y otra. Estamos a, 20, a lunes 27. Bueno, ya podemos decir que es martes 28, ¿vale? El próximo martes día 4 de ene, de, sí, de enero. A muy pocos días ya. De, a muy poco de los reyes, es que yo soy más de reyes que de, de Papá Noel, pero entiendo, entiendo por qué la gente se pasa a Papá Noel. Veréis, el día 5 por la noche es la cabalgata de los reyes. El día 6 por la mañana todo el mundo recoge sus regalos. tampoco te da mucho tiempo porque recoges el regalo tienes que ir a la casa de tu primo tienes que ir a la casa de tus dos tíos tienes que ir a la casa de la ahí recogiendo regalos. total que al final llegas a las 8 de la, de la tarde a tu casa eso cuando eres un enano a mí yo ya, ya soy muy viejo ya a mí ya estas cosas ya no me ya no me tienen haciendo ese bandeo por todos lados ¿no? Pero sí que recuerdo que, que el, el, las navidades era, era así. Era, ahora voy a la casa de mi abuela, ahora voy a la casa de mi tío, y así, casa por casa, a la casa de mi otro abuelo. Bueno, cosas de la Navidad, ¿no? Que, que ahora eh, se echan algunas cosas de menos, de verdad. Es verdad que se echan muchas cosas de menos, sobre todo cuando empiezan a faltar a algunas personas ¿no? de, de la familia y tal. Pero bueno cosas que no me quiero poner no me quiero poner no quiero poner el vídeo triste ni nada de eso ¿eh? no quiero que nadie se ponga triste ni nada yo creo que lo, lo, lo he dicho bastante bien pero sobre todo para que quede bien claro el día 4 me pondré en contacto con la persona que haya ganado con la persona que haya ganado el sorteo y le daré por supuesto el premio que es nada más que tener que darle el, el código para que lo canje es lo único que lo, lo único que tiene que hacer canjear el código en el en su xbox y ya está y ya tendría el game pass y en el caso de que ya lo tenga pues se acumularía lo cual tampoco es nada eh, está bien en el caso de que, no, es que yo ya yo ya pago el Game Pass Ultimate todos los meses, como hago yo, por ejemplo, ¿no? Yo en verdad eh, tengo el Game, el Game Pass Ultimate que me cuesta 13 euros, la verdad es eh, muy poco, muy, muy poco para todo lo que te da. Y, y lo único que no te puede dar Microsoft es tiempo, eso sí es verdad, lo único que no te puede dar. Pero por lo demás, desde luego, de juegos andas eh, sobrado. Nada más que ya cuando el, el que gane, o la, la persona que gane, ¿no? Eh, vea la enorme cantidad de juegos que tiene el Game Pass. Eh, si es nuevo, es que este. Es que es lo que. Es, que es lo, que suele, lo que suele pasar siempre con estas cosas es que es como cuando ves a una persona que dice que dice que no le va a gustar una cosa y todo el mundo dice este porque no la ha probado pues este como cuando la apruebe cuando lo apruebe ya, ya, ya, cuando lo apruebe no, no habrá quien lo suelte va a estar como un mono todo el día ahí, jugando a todos los juegos, bajándose todos los juegos va a ser unos tres meses que va, vamos, lo van a tener que quitar con un, con un quitanieve, ni con un quitanieve ni con agua hirviendo lo van a quitar y aún así, ojo, y aún así se va a quejar porque todavía no tiene tiempo realmente no tiene tiempo para todo, no tiene tiempo para todo, pero a ver es de eso hablaré en el, en el vídeo de hoy, voy a hablar de eso, pero este vídeo solamente es para el tema del sorteo, nada más, creo que ha quedado bien claro, ¿no? suscribirse, darle like a este vídeo, compartirlo y decir qué es lo que más detestáis de Sony y de Playstation y de los juegos y de la comunidad de Sony, ya está, es lo único que tenéis que hacer, hasta la próxima amigos, o mejor dicho hasta dentro de unos minutos que hagan el próximo vídeo entre tanto disfrutar de los videojuegos y, y ya está y vamos a ver hasta dónde llega el sorteo bueno pues sin más dilaciones ya nos vamos así que es eh, mucho ánimo mucha fuerza y felices fiestas a todos